En estas tres semanas hemos visto los noticiarios rumores, fechas de salida y anuncios. Pero de todo esto, para 3DS apenas ha habido nada. Muy buenas, soy DeltaLight y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de lo que opino de la falta de apoyo a la 3DS. No sé si os habréis dado cuenta, pero últimamente la portátil de Nintendo está muy dejada de lado siendo la protagonista, la consola híbrida, la Nintendo Switch. Vamos a pensar en esto por un momento. ¿Está muerta la 3DS? ¿Ya no recibe apoyo? Si no está muerta aún, ¿le queda poco tiempo? Vamos a pensar en los tres noticiarios que hemos visto hasta ahora. En el primero hubo Nintendo Direct. Aquí se habló de nuevos anuncios para la portátil. Aunque la mayoría de los juegos, por no decir todos, han sido títulos menores o remakes como Luigi's Mansion o Mario y Luigi. En el segundo no hubo nada sobre la 3DS y en la última más de lo mismo, y ya os digo que las noticias de esta semana tampoco son muy halagüeñas. Con este panorama, no es muy extraño pensar que la 3DS está viva, pero por poco tiempo, la portátil sigue recibiendo juegos, pero no recibe grandes títulos. La Nintendo 3DS está, sin ninguna duda, en declive. Su vida está en la recta final. Esto es innegable, pero tampoco es de extrañar. La Wii, sin ir más lejos, una de las consolas más vendidas de la historia, estuvo 7 años en el mercado. La 3DS salió en Europa el 26 de febrero de 2011, exactamente otros 7 años. Pero, si tampoco le queda de vida, ¿por qué sigue recibiendo juegos? Bueno, es sencillo. Otro hecho que no se puede negar es que la 3D se ha tenido un éxito brutal. Tanto es así que mucha gente tiene una o incluso dos. Si deja de recibir juegos, no obtendrán ningún beneficio. Con remakes o juegos más flojos, invierten poco esfuerzo y siempre conseguirán algo mientras la portátil es descatalogada o no. No me malinterpretéis, no lo digo como algo malo, es algo normal. Y da una oportunidad de jugar estos juegos a los que en su día no pudieron. Yo pienso comprar Luigi's Mansion, ya que no pude comprar el original. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo normal ahora es pensar que Nintendo lanzará otra consola portátil para reemplazarla. Pero normalmente a estas alturas conoceríamos al menos un proyecto pero no sabemos nada. Vamos a pensar en otra alternativa. ¿Y si ese reemplazo está ya en el mercado? Sí, me estoy refiriendo a la Nintendo Switch. Esta funciona también como portátil, y pensar que Nintendo sacará otra con el éxito de la híbrida pudiéndose concentrar en ella es descabellado. A mí personalmente me apena un poco el estado de la 3DS, pero es algo normal, que te llegue tarde o temprano a todas las consolas. Esperemos que con esto la Switch reciba apoyo, tanto por parte de Nintendo, como por parte de terceros, para hacerla la mejor consola de la historia de Nintendo. Sin duda, espero que sea así. Bueno, creo que con esto no tengo nada más que decir. Esta ha sido mi opinión, ha sido un vídeo cortito, pero creo que lo resumo todo más o menos bien. Espero que estéis de acuerdo conmigo y si no es así, espero que me respetéis. Me agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!